ciudadano. presidente de la República inauguró dos nuevas obras en salud. Esta mañana el primer mandatario participó en conferencia internacional en honor a Bernal Baer. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fortalece su gestión y mantiene el pago de pensiones y la atención a pacientes con enfermedades catastróficas. Y en lo internacional, secretario general de la ONU visitó campo de refugiados sirios. Amigos, Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el Noticiero Ciudadano. Iniciamos de inmediato este recorrido por la información. La Amazonía cuenta con dos nuevas obras en salud. Se trata del Hospital de Yanzasa en Zamora Chinchipe y la entrega de las áreas operativas del Hospital Marco Vinicio Isa en Sucumbíos. La salud en el Ecuador es un derecho garantizado. Lago Agrio y Yanzasa ya cuentan con nuevos hospitales para beneficio de toda la ciudadanía. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió el servicio de consulta externa del hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio, el cual cuenta con 160 camas. Mientras que la vicepresidenta Sandra Naranjo constató el hospital de Yanzasa, que beneficia a más de 34 mil personas. La transformación de la salud no solo es evidente en la infraestructura, sino en la atención de calidad que reciben los usuarios. Así lo afirmó Mario Medina, paciente que recibe tratamiento para la tuberculosis en el hospital de Yanzasa. Se inaugura una de las obras más importantes que se ha realizado del gobierno nacional. Esta obra se inició hace unos años. Hoy la vemos cristalizada gracias a este gobierno que se han preocupado por los pueblos más olvidados. Verónica Espinosa, ministra de Salud, recordó que con la Revolución Ciudadana la salud seguirá siendo respetada como un derecho, pues obras como estas no solo salvan una o dos vidas, salvarán millones de ecuatorianos. Pero la Revolución Ciudadana, y usted señor presidente, nos ha dado la oportunidad a tantas personas de cambiar la vida de millones, porque a través de obras como estas... A través de este hospital no se salva una vida, no se salvan dos. Se salvarán millones de vidas de ecuatorianos y ecuatorianas. Espinosa además cuestionó el modelo de salud que propone el candidato Lazo y recordó que para financiar la salud es necesario pagar responsablemente los impuestos y no evadirlos o desaparecerlos. Hablando del supuesto déficit de camas hospitalarias, dijo que quería eliminar ese déficit construyendo hospitales en zonas francas hospitales privados para los más ricos y que en la medida de los posibles nos dejen el 20% de sus camas para los pobres, para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. El Hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio brindará atención en especialidades de cardiología, gastroenterología, urología, oftalmología, entre otros, mientras que el Hospital de Yanzasa brindará medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general y odontología que en esta década ganada, en estos 10 años de revolución, la región que más ha cambiado para bien es nuestra querida Amazonía. Un tratamiento de hemodiálisis puede llegar a 1.500 dólares mensuales. ¿Qué pasaba antes cuando no había ese servicio? La gente se moría y eso no era noticia. Ahora es noticia gastar para salvar esas vidas. Sigan publicando sus titulares. Nosotros seguiremos destinando esos recursos para salvar vidas, para dar vida, vida, en abundancia, compatriotas. Solo en la Amazonía se ha invertido 81 millones de dólares en obras de salud para Zamora, Chinchipe y Sucumbíos, situación que ha permitido que Ecuador sea reconocido mundialmente por su modelo integral de atención. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Como parte de su agenda en Lago Agrio, el presidente Rafael Correa hizo la entrega de 40 viviendas fiscales para miembros de la Policía Nacional. La vivienda fiscal ya es una realidad para el policía y su familia. En Lago Agrio, el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior entregó 40 casas completamente amobladas. Esta dotación permitirá que los miembros policiales que hayan sido trasladados a otras ciudades puedan ir acompañados de sus familias y ocupar dichos departamentos. Yo me considero una mujer que ha vivido en carne propia. Los cambios que en este gobierno se ha dado tanto en salud como educación y en las obras. Antes, mi esposo, eh, para tener sus implementos de trabajo, tenía que comprarlos. Cuando les daban los pases para otras provincias, gastábamos más nuestros sueldos. Eso implicaba que teníamos que disminuir nuestros alimentos. Ahora, gracias a la Revolución Ciudadana, tenemos salud de calidad, educación de calidad, y nuestra vivienda. Por eso, señor presidente, le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por todos mismos. El ministro del Interior subrogante Diego Fuentes afirmó que el programa de viviendas fiscales ha permitido consolidar el núcleo familiar de los policías y dignificar su calidad de vida. Hoy la Policía Nacional es una institución democrática, ciudadana y sobre todo al servicio de nuestro pueblo y de nuestros familias de nuestros padres, de nuestros hijos, al servicio de todos. Con esta entrega de 40 viviendas fiscales y 1.429 que están en funcionamiento a nivel nacional, ratificamos que el gobierno de la revolución ciudadana seguirá trabajando para alcanzar el desarrollo, la justicia social y sobre todo la equidad de todos y todas, pues somos un gobierno de la gente, un gobierno al servicio de las grandes mayorías y siempre, Siempre vamos a rechazar y sobre todo siempre vamos a recordar a quienes desmantelaron el Estado, expulsaron a millones de nuestros compatriotas al exterior, destruyeron nuestra democracia y sobre todo nos quitaron nuestra esperanza y nuestra dignidad. Finalmente, el presidente de la República, Rafael Correa, resaltó la transformación que ha tenido la institución y cómo se ha revalorizado el trabajo de los agentes del orden. Se ha fortalecido la institucionalidad, recuperando el prestigio, dignificando la carrera policial. En esas escuelas policiales se confieren títulos de tercer nivel reconocidos por la CNECIT, el de licenciado en ciencias policiales para los oficiales y el de tecnólogo en seguridad ciudadana y orden público para los miembros de la tropa. Hoy podemos ponerle mejor a nuestros policías, se lo digo con toda sinceridad. Todavía creo que es insuficiente, ojalá pudiéramos pagarles mucho más. Pero en comparación a lo que se pagaba antes, cuando un policía, pese a su durísima labor, además tenían horas extras, este no estenuante bajo el sol, 12, 14 horas, y ganaban 358 dólares, menos de 358 dólares, para ser exactos, 356,83 dólares. Hoy empiezan con 933 dólares, de los salarios más altos de la región. La policía al ser una institución con intervención a nivel nacional, sus efectivos policiales por motivos de prestación de servicios deben desplazarse a vivir a otras provincias diferentes a las de su residencia. En ese sentido, el gobierno consciente del bienestar de la familia del personal policial ha implementado programas de vivienda fiscal para solventar dicha necesidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, participó en la conferencia internacional en honor a Werner Baer, titulada Desarrollo Económico desde la Periferia, el nexo entre el presente y el futuro. Entre otros temas, el primer mandatario se refirió a los logros sociales y económicos que ha tenido nuestro país en los últimos 10 años. Reducción de desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta. Ecuador estaba por encima del promedio de América Latina.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 El Banco Central del Ecuador, haciendo frente a malinterpretaciones publicadas en los últimos días acerca del dinero electrónico, hace la siguiente aclaración. El Banco Central, entidad rectora del dinero electrónico y Ministerio del Trabajo, entidad rectora en materia laboral, informan que los mecanismos de este medio de pago se mantienen en las mismas condiciones que se vienen teniendo desde el principio y que una de sus principales características desde su creación es la participación voluntaria. Por ello, rechazan que con fines políticos y de manera maliciosa se generen rumores llenos de falsedad en redes sociales y otros mecanismos de comunicación. El Banco Central concluye señalando que basado en el artículo 322 del Código Integral Penal, iniciará las acciones legales que correspondan para identificar a los responsables de estos rumores, cuyo propósito es generar pánico financiero. Es tiempo de la pausa, pero al regresar les contaremos de Elías en los últimos 10 años. Así que no se vaya, este es el Noticiero Ciudadano. Inicio de Espacio Promocional.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 espacio promocional. Ori Solís rechazó las afirmaciones del candidato a la presidencia Guillermo Lazo, quien manifestó que las personas que le agredieron a la salida del Estadio Olímpico Atahualpa eran militantes del movimiento oficialista, aseveración que fue desmentida por Solís. Señor Lazo, basta de instigar a la violencia. El movimiento Alianza País rechaza toda forma de violencia y lo hace categóricamente también sobre los hechos acontecidos el pasado martes en el estadio Atahualpa, en los cuales se ha pretendido, sin prueba alguna, implicarnos. Rechazamos y anunciamos a la ciudadanía que no tenemos absolutamente nada que ver. Para todos los ecuatorianos y ecuatorianas debe quedar claro que lo que ha acontecido en esta semana es consecuencia de una campaña irresponsable que busca instigar a la violencia, ...y a dañar el evento electoral del 2 de abril durante toda la campaña. Como Alianza País llamamos permanentemente a la paz y al diálogo como formas de expresión política... ...y repudiamos toda forma de violencia, inclusive hacia aquel que la instiga todo el tiempo. Recordemos, ecuatorianos, quienes han llamado a manifestaciones desde el 19 de febrero... ...anunciando un fraude sin presentar una sola prueba... Quienes han llamado a incendiar Quito y el país. Quienes han agredido al Consejo Nacional Electoral y a nuestros militantes. Quienes han usado, inclusive menores de edad, para generar actos agresivos. Recordemos quienes han generado las agresiones a los hermanos de Manabí por haber dado una votación mayoritaria a la Revolución Ciudadana. Quienes agreden verbalmente y de manera constante a nuestro candidato Lenín Moreno, inclusive sin respetar su condición de discapacidad física. Son los señores Lazo y Paez quienes anuncian que el 2 de abril inevitablemente habrá conflicto en las calles si no se respeta su anunciado triunfo, invalidando inclusive el hecho electoral donde será el pueblo el que dé el resultado final de esta contienda electoral. Señor Lazo, le exigimos que deje de victimizarse. Nuestras armas han sido la verdad la memoria y la justicia, no la violencia. Pedimos, exigimos al binomio de Creo que deje de instigar a la violencia, que deje de realizar acusaciones calumniosas, Alianza País. El pueblo ecuatoriano y nuestra fuerza política creemos en la paz, Vivimos en democracia y celebraremos este 2 de abril una fiesta democrática que debe ser respetada por absolutamente todos los actores de la vida del Ecuador. Alertamos al pueblo ecuatoriano que se preparan lamentablemente nuevos actos de provocación y de violencia en los cuales jamás caerá Alianza País. Vamos a concurrir con nuestro pueblo al proceso electoral del 2 de abril con el mayor respeto a su expresión democrática y a los resultados que rubriquen su voluntad popular. Solamente aquellos que ya se sienten perdedores son aquellos que están propiciando actos que buscan empañar la jornada del 2 de abril. Pero el pueblo ecuatoriano, con su sabiduría y con su voluntad inquebrantable, sabrá este 2 de abril vivir una jornada plenamente democrática que exprese su voluntad hacia el futuro. Se pretende imponer un guión. Completamente planificado de posicionar que en el Ecuador vamos a vivir las situaciones lamentables que vive nuestro hermano pueblo de Venezuela, con cuya realidad no podemos compararnos, se pretende posicionar la idea de una dictadura cuando en el Ecuador lo que vivimos es un incremento enorme de la democracia, esa democracia real que significa un pueblo con derechos, un pueblo con participación y un pueblo consciente. Señor Lazo y señor Paez. Basta de agredirnos, basta de mentiras, sepamos construir el proceso democrático y el evento electoral del 2 de abril con un espíritu de paz, sin provocaciones ni incitaciones a la violencia y respetando plenamente la voluntad popular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 Las políticas sociales y económicas implementadas durante la última década ha permitido la reducción de la desigualdad y la pobreza en Ecuador. Esto pese a la crisis económica que soportó el país debido a factores externos. Durante los últimos 10 años, el Ecuador ha experimentado cambios sociales y económicos que han beneficiado a los grupos más vulnerables del país. Con la llegada de la revolución ciudadana, el tamaño de la economía creció 2.1 veces entre 2006 y 2015, pasando de 46.802 millones de dólares en el 2006 a 100.177 millones en el 2015, lo que ha permitido que el gobierno pueda invertir más recursos en los sectores de salud, educación, inclusión económica, vialidad, entre otros. Según el Ministerio de Salud, solamente en esta área se destinaron alrededor de 16 mil millones de dólares desde el año 2007, mientras que en educación superior la inversión pasó del 1 al 2.12% del Producto Interno Bruto. Otro de los logros de la Revolución Ciudadana es la renegociación de la deuda externa, lo que le permitió a Ecuador alcanzar un ahorro de 7.500 millones de dólares. Asimismo, con la renegociación de los contratos petroleros, el país recibió otros 4 mil millones de dólares, y con el sistema de compras públicas se genera ahorro por 2.600 millones de dólares, según lo publicó la agencia Andes. Otro hito del gobierno es haber conseguido que Ecuador, con la construcción de ocho hidroeléctricas, pase de ser un país que compraba energía eléctrica a ser un exportador de energía como ocurre con el reciente contrato para la venta de electricidad a Colombia. Entre las políticas sociales que se han impulsado para asegurar una mayor justicia social están, por un lado, el incremento salarial, el cual pasó de 170 dólares en 2006 a 375 dólares en 2017, siendo uno de los más altos en América Latina. Y por otro lado, el asegurar el ingreso al sistema de seguridad social de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Estos cambios que se han implementado en las políticas económicas y sociales han permitido que Ecuador sea destacado por el Banco Mundial en reducción de inequidad e incremento de ingresos en la población más pobre. Durante el periodo de 2009 a 2014, el 40% más pobre incrementó sus ingresos en un 7.25% frente al 4.38% del resto de la población, según el informe Talking on Inequality difundido por el Banco Mundial en 2016.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 Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de la pausa, pero quédese aquí en el Noticiero Ciudadano. Ya regresamos con las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional.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 mantenerse en nuestra sintonía. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Visita del secretario general de la ONU al campo de refugiados sirios de Saatari en Jordania. Antonio Guterres, que participa este miércoles en la cumbre de países árabes a orillas del Mar Muerto, hizo desde allí un llamamiento para que las negociaciones de Ginebra devuelvan la paz a Siria. El secretario general presentó en el campo varios proyectos de la ONU, uno de ellos dedicado a las mujeres. Necesitamos más mujeres en el gobierno, en los ayuntamientos, en la administración, en las empresas. Cuando la paz vuelva a Siria, esperamos que sea pronto, vosotras seréis muy útiles para vuestro país. El secretario general de la ONU también reiteró desde Saatari su petición para que los países apoyen a los refugiados sirios, no solo por solidaridad con ellos, sino como parte de una estrategia de seguridad global. ¿Y qué dice la prensa europea? División de opiniones en el Reino Unido, desde el cambio fuera en el juego de palabras que ha utilizado The Sun, pasando por el salto a lo desconocido que ha elegido The Guardian para su portada, o le empieza el Brexit del periódico Y hasta el Libertad con grandes caracteres tipográficos del Daily Mail. En Francia, al inicio del proceso de desconexión, ocupa también todas las portadas. Liberación dice, ya os echamos de menos o no, se interroga el rotativo francés sobre las consecuencias del Brexit. En Alemania el conservador Die Welt pone acento germano una carta abierta en inglés titulada Queridos británicos la puerta está todavía abierta, separarse es doloroso para el Frankfurt el Algemeines Zeitung. Los italianos hablan del divorcio de la hora del Brexit, por su parte el gratuito Metro destaca el desafío de hierro para un día que marcará siempre un antes y un después. En España el País dice que Londres pone en marcha el proceso que marcará el futuro de Europa y La Razón marca a las 13:20 la hora del Brexit. Senadores paraguayos se enfrentaron el martes en Asunción en torno a un proyecto de enmienda constitucional que busca instaurar la reelección presidencial. Los legisladores oficialistas y uno de los bloques opositores hicieron una alianza y lograron el avance de la iniciativa para reformar la ley. Desconocieron la autoridad de la Cámara y aprobaron un nuevo reglamento que habilita el tratamiento de una enmienda para instituir la reelección, según denunció el presidente del Senado, el opositor Roberto Acevedo. La Constitución de Paraguay establece desde 1992 que el presidente y el vicepresidente no pueden ser reelectos en ningún caso. El Partido Colorado en el Poder busca que el actual mandatario, Horacio Cartes, pueda ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018, mientras que el de izquierda, Frente huazú espera lo mismo para su líder, el expresidente destituido, Fernando Lugo. De acuerdo con la Constitución actual, ninguno de los dos puede ser candidato. Varias ciudades seguían aisladas el miércoles en el norte de Australia tras el paso del violento ciclón Debbie. El huracán de categoría 4 alcanzó el martes el estado de Queensland y tocó tierra entre Bowen y Early Beach. Las fuertes ráfagas de viento destruyeron algunos de los lugares más turísticos de la región. Luego fue degradado a depresión tropical, pero la oficina de meteorología advirtió sobre la posibilidad de violentas ráfagas y de lluvias intensas que podrían provocar crecidas. Varias carreteras estaban cerradas por árboles caídos y unos 50.000 hogares no tenían electricidad. Pero no se reportaron víctimas fatales. El miércoles los servicios de socorro intentaban evaluar daños. El ejército empezó su despliegue para ayudar en la rehabilitación de infraestructuras y en el abastecimiento de emergencia de comida, agua y gasolina. De esta manera llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer que se informe con nosotros. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. El siguiente es un espacio de interés público. resultados luego de una elección. Conozca los diferentes métodos que utilizan varias empresas para dar resultados de un proceso electoral. El Exit Poll o Boca de Urna es una encuesta directa, cara a cara, que se hace al elector, posteriormente a que haya ejercido el voto, en las afueras de los recintos electorales, en la que se pregunta por quién votó con la simulación de una papeleta de votación, cuyo proceso llega a establecer una estimación del resultado final. Esta metodología no es realizada por el Consejo Nacional Electoral, sino por empresas particulares que lo difunden a través de los medios de comunicación a partir de las 17 horas. Tienen un margen de error entre el 1 y 3%. Conteo rápido es una muestra matemática aleatoria estadística de las actas oficiales de escrutinio de las juntas receptoras del voto que se utiliza para estimar el posible resultado de una elección antes de que se den a conocer los resultados oficiales. Los resultados del conteo rápido provienen de las actas de escrutinio oficiales. Cuatro empresas, entre ellas la Organización de Participación Ciudadana, se han registrado para informar resultados con este procedimiento. Del mismo modo, el Consejo Nacional Electoral lo hará de forma conjunta con la Escuela Politécnica Nacional. El margen de error de este estudio de conteo rápido llega hasta el 1%. Resultados oficiales. Con la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral puso en marcha un moderno y ágil sistema de escrutinio, implementado bajo el eje de soberanía electoral, al ser desarrollado por nuestros propios técnicos. Las actas escrutadas en las juntas receptoras del voto son escaneadas en los recintos de transmisión y publicación de resultados, espacios dispuestos dentro de los mismos recintos electorales y publicadas de forma inmediata en la página web institucional www.cne.gov.se para conocimiento público. Luego son procesadas en los centros de procesamiento de resultados en cada delegación provincial electoral una vez realizados los controles de validación respectivos los resultados electorales son alimentados a la base de datos a través del sistema de publicación y transmisión de resultados para conocimiento de la ciudadanía el objetivo de este sistema es que el consejo nacional electoral entregue resultados oficiales del proceso electoral en el menor tiempo posible y sin ningún margen de error la información brindada a través de los exit poll y el conteo rápido permite a la ciudadanía acceder a más opciones de información por tanto, las organizaciones políticas de los dos binomios participantes en esta contienda electoral, así como la ciudadanía, deberán esperar y respetar los resultados oficiales de los comicios del 2 de abril anunciado por el máximo organismo rector del sufragio, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia dentro de un ambiente de paz y tranquilidad. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El siguiente programa es clasificación o opinión apto para todo público.